me paro el video bueno lo que teníamos que hacer era borrar el background con el background eraser después ir a pixel up coger nuestra imagen después ir a acá acá ponerle el stroke ponerle el 5 en hablet le ponemos Entonces hay que hacer eso con, con las tres imágenes que nos quedan después hay que ir a Kinemaster el nuevo ahí está ahí tengo todo lo primero que voy a poner es un fondo yo le voy a poner en el de agua y le ponemos muchos Yo duro menos de un minuto. Ahora... Ya está. Ahora ponemos un audio. Una canción. Voy a poner este. Porque yo ya lo tengo... Eliminar, eliminar, eliminar. Este, acá. Ok después ¿me escuchan abrir la puerta es que me está molestando siempre pasa lo mismo ahora voy a ir up. acá música enter bueno, agregar ok Ahora está donde dura acá justo acá justo acá sí justo acá y ponemos los que faltan medios imágenes bueno más que estoy haciendo hay que ir. Ahora lo vamos a eliminar justo acá ahí está ahora sí Echemos no todo ahora acá vamos a agregar texto no espera falta algo agregamos medio navegador de medios y ponemos imágenes blanco lo alargamos lo que tiene que hacer es que cubra toda la, toda la parte de abajo. Ahí, ahí está. Ahora vamos por acá a alfa opacidad de la producción 73. Ahí está. Esto también hay que copiarlo, pero como yo no sé copiarlos, soy novato acá en el kinemaster. Voy a hacer lo mismo, pero con... Voy a agregar otro. Pam. Pam. Y... Pan, pan, pan, pan, ya está. Ahora lo que hay que hacer es agregar un texto. Por ejemplo, yo voy a poner acá suscríbete. Suscríbete. Lo volteamos un poco. Ponemos animación de entrada. Voy a poner... Desvanecer, voy a poner aumentar escala. y cambiarle. Este, le voy a poner en este. Lo agrandamos. y ahora aquí hay que alargarlo. Esto también hay que alargarlo hasta que termine. Se ajustó, justo ahí. Lo mismo lo hacemos con este. Esto ahí. Ya está. suscríbete, bueno, lo alargamos un poco, ahí. Ahora justo acá, agregamos otro texto. Que le pongamos like. Justo ahí. Le ponemos otro texto. Voy a poner justo este, el Orbitum medium. Esto acá. Ahora animación de entrada. Dale a la izquierda. Like, no like, it, no. Like. Está. lo alargamos. Lo alargamos hasta acá. Está. Allá, justo acá le, pongo, we, le ponemos justo ahí y ahora, eh, justo acá ponemos otro texto que diga: Activa la campanita. Ok, hacemos lo mismo de siempre: lo ponemos así, le ponemos otro texto, ponemos el este, no, este, regreso Está. Tenemos animación de entrada Voy a poner Sello de goma Ya está El tico Campanita lo ponemos hasta que termine Hasta ahora hay que hacer Lo mismo Pero Lo que hay que hacer es Con los personajes Ponemos capa Medios Ahora ponemos, vamos a Pixel Lab le ponemos este. Para allá. ahí Ahora, la imagen la mandamos para atrás. Traer adelante. No. Enviar el fondo. Ya está. ¿Ves? Te lo alargamos. Hasta que termine el suscríbete. ¿Ya? Justo. A... Ahora justo acá hacemos lo mismo Pero con el otro personaje Ahora le pongo el extra Para el like Justo, justo ahí Justo ahí Le ponemos grande y ahora lo manabo para atrás. Vierista. ¿y, y ahora justo acá en activa la campanita. Hacemos lo mismo. Pero con el último que falta. Este, este ¿no? Sí, creo que este. Esta. terminamos Esta, ponerlo más chiquito Esta, ahí está creo que ya terminamos a ver vamos a darle Espera, creo que faltó algo. Ah, sí, pues, animación detrás de los personajes. Pop. Este. Le este ponemos otra animación. Le ponemos olvidar. Y este, el último. Le ponemos otro y lo vamos a poner... Con verde. Ya, yeah, pues brillar hacia. Otra arriba. Ok, Hasta ahora sí, creo que ya hemos terminado A ver ¿Por qué no lo ponemos otra canción? Vamos a ver Vamos a ponerlo Vamos a la tiendita Esto estaba bien. ¿Estaba este bien? Ya. está bien. Está bien. Está bien. Está bien. ponemos el audio Música. vamos hasta que no. okay. ok ahora sí vamos a ver 44.90.931, ok. Vamos a poner todo claro, que dure 44 segundos. 40. Menos... se es vamos a parar el video vamos a hacer la parte 3 bueno, ahorita regresamos, bye